Vamos a com comenzar con las preguntas. Eh, Felipe, ¿te, ¿te parece bien a ti comenzar? Bueno. Eh, bueno, profe, con respecto a esta pregunta, usted ya tiene años de conocimientos con respecto a esta área y me gustaría preguntarle, según usted, ¿qué son los materiales? Bueno, la, la pregunta es extremadamente vasta uh -huh. y eh, ventajosa, por decirlo así, para la carrera, porque material es prácticamente todo aquello natural, o sea, que se encuentra en la naturaleza, o fabricado por el hombre para distintos usos, usos que pueden ser de, de tipo ingenieril, de tipo médico, ustedes están en, en la onda de los biomateriales, por ejemplo, de uso físico, de uso químico, etc. O sea, prácticamente materiales cubren todo el amplio espectro de lo que uno puede imaginarse que utiliza el ser humano, ¿cierto?, para obtener, para lograr, para hacer ciertas cosas. Ahora, cuando uno da una respuesta tan amplia, es todo, ya la vez nada, digamos, no sé si me explico. O sea, es tan amplio, ¿cierto?, que ahora vamos a aterrizar un poco. En, en lo concreto, digamos, fundamentalmente materiales, abarca lo que es los materiales llamados clásicos, que son los metales y las aleaciones. Esas se vienen estudiando hace ya una centena de años, digamos. Eh, hay carreras de metalurgia, etc. Para Chile sigue siendo, dentro del área de materiales, el área de metales y sus aleaciones sigue siendo, por decirlo así, la predominante por el grado de desarrollo que tiene el país. Okay. Eso no significa ¿cierto? que las otras áreas que voy a mencionar no estén, de hecho están en la carrera y, y porque son importantes, pero para Chile, digamos, en este momento, en este grado de su desarrollo, y para, yo, yo diría, unos 10, 15 años más, probablemente sigan siga siendo prioritarias metales y aleaciones. Pero además de eso, ¿qué otra cosa constituyen materiales? Todo lo que tiene que ver con polímero, todas las líneas de materiales cierto, poliméricos. Ahí hay una gran línea, ¿cierto?, de materiales que tienen características, propiedades y como consecuencia de ello, usos muy particulares. Luego están los materiales cerámicos, también tienen características distintas, ¿cierto? Y por lo tanto son utilizados, ¿cierto?, en aplicaciones diferentes. Materiales compuestos. Materiales compuestos significan que son, por decirlo así, una mezcla, ¿cierto? O sea, tienen de la. De, de la Distintos grupos de los que mencioné antes, por ejemplo, un metal ¿cierto? al cual ¿cierto? se le incorpora, por ejemplo, cerámico, ¿cierto? bajo la forma de polvo, por ejemplo, para obtener alguna propiedad particular. Y a ello hay que agregar cierto eh, tecnologías que son ya más modernas, como, ustedes saben, ¿cierto? fundamentalmente la nanotecnología. O sea, eso es fundamentalmente el gran grupo de materiales. Ok, entonces material es prácticamente todo, pero centrándolo un poco, sería fundamentalmente lo que, lo que acabo de, de señalar. Eh, a modo de... Bueno, eso era a modo de presentación de la temática, nuestra pregunta emblemática, que son los materiales. Eh, para continuar con esto, profe, nos gustaría si es que pudiese eh, complementar con una presentación a su persona. Sabemos que usted es el profesor Carlos Camurri, pero... ¿Quién va a ser usted para nuestros futuros compañeros? ¿Quién es usted para, para, para la carrera? Quizá un bueno, poco de su a, trayectoria. Primero, quiero, quiero cierto, que las personas de, de mayor edad, desgraciadamente entre, entre las cuales estoy yo, pero hay otros en el departamento, no somos ingenieros de materiales, puesto que en esa época no existía. Entonces, o son ingenieros mecánicos, habían antes algunos químicos eh, que ya jubilaron. Yo soy ingeniero civil metalúrgico por esta universidad, la Universidad de Concepción pero soy ingeniero civil metalúrgico centrado, estricta y única, exclusivamente en metales y aleaciones. En la época en que yo estudié acá en la Universidad de Concepción, existía la ingeniería civil metalúrgica extractiva, o sea, solo relacionada con extracción, y la llamada metalurgia eh, civil metalúrgica de transformación, es decir, ¿cierto? de elaboración, de transformación, ¿cierto? de elaboración de los metales. Entonces, yo soy ingeniero civil metalúrgico, ese hasta ahí llega el título, pero en realidad después en todo el papeleo oficial hice convención en, en, en transformación. Luego de eso, ¿cierto? Eh, entré a trabajar, ¿cierto? Me quedé en, en el propio departamento de ingeniería metalúrgica por una, una, una veintena de años. Hice mi posgrado, ¿cierto? El magíster y el doctorado. Y eh, comencé a hacer mi, mi docencia de pregrado y de posgrado fundamentalmente relacionado con el área mecánica ¿cierto? de, lo, de material, o sea, caracterización mecánica material, de material, comportamiento mecánico eh, procesos con, con deformación plástica, etc. Es, esa es mi área, es un área bastante más macro está al otro lado, por decirlo así, de la nanotecnología, o sea, más, más de fierro, por decirlo de alguna manera o sea, más macroscópico, ¿cierto? y no tan, eh, no tan nano, no tan chico, ¿cierto? como la, la nanotecnología Luego, en el año 2003, eh, fui el creador del Departamento de Ingeniería Materiales, junto con otros colegas, por supuesto. Su primer director fue el creador del doctorado en, ingeniería, en Ciencia e ingeniería, ingeniería Materiales. Lo tenemos acreditado por siete años, el mejor, el mejor resultado a nivel nacional. Y ya como, como docente del Departamento de Ingeniería Materiales, comenzamos cierto a desarrollar entre todos los, los académicos, fuertemente ¿cierto? el área de investigación. A, a, a postular a proyectos de, de investigación con financiamiento externo, eh, publicar proyectos ¿cierto? aplicados eh, con la industria, etc. Y en esa línea, obviamente, yo participé ¿cierto? en mi área de trabajo, como digo, que, era, que es, que sigue siendo, la caracterización mecánica de materiales, el conformado de, de, de materiales y la simulación de procesos. Y, y fundamentalmente de los de los eh, algo así como 18 años que llegué el departamento, he sido director de prácticamente todo. He sido director como 12 años y el resto fui director del, del, del doctorado. O sea, soy el papá del departamento. En alguna medida, es, Eso es bien, bien resumido, digamos. Eh. Bueno, profe, con lo que dijo ahora, como igual se originó la carrera, porque no, no siempre fue un inicio todo material. Porque acá, bueno, obviamente en Chile, no se ex, como explicó, no existía. Ahora, si bien nos podría explicar qué es lo que hace un ingeniero de materiales, ¿cuál es el objetivo acá en Chile, precisamente? Bueno, a ver, el, finalmente, ¿cierto?, ustedes cuando crecen cuando van a tener un sólido conocimiento, ¿cierto?, en... Eh, en materiales, en sus propiedades, en sus usos. Y eso es absolutamente clave, clave para poder incorporar valor agregado, inteligencia, ¿cierto?, a la producción nacional. Ustedes saben, ¿cierto?, que lo, los países como el nuestro, que todavía no es un país de, desarrollado, basamos fundamentalmente, ¿cierto?, Nuestra, nuestro, nuestro desarrollo, por decirlo así, en, en vender, en vender materia prima, ¿cierto? O sea. Sacamos pescado, vendemos pescado, harina y pescado como, como mucho. No sé, sacamos las cosas de los árboles, cierto, vendemos eso. Madera, muy poca, muy poca madera como mueble, por decirlo así, sino que eh, madera cerrada, chip, en fin. Y en el caso de la producción industrial igual, o sea, evidentemente se ha ido desarrollando, pero fundamentalmente seguimos siendo muy dependientes de, de cobre, pero cobre como, como una plancha de cobre, ¿eh? ni siquiera como un alambre, digamos, en, en, gran, en gran escala me refiero. Entonces, para poder incorporar inteligencia, para poder dar ese salto, ¿cierto?, desde un país como el que somos a un país, ¿cierto?, de un nivel superior, es absolutamente imprescindible incorporar inteligencia y valor agregado a la producción nacional. Y en ese sentido, los ingenieros materiales son absolutamente claves, porque al conocer, como digo, las propiedades, los usos, ¿cierto?, las diferentes potencialidades de los materiales, los, eh, los usos, como digo, que, que estos tienen, están en condiciones precisamente de aportar a ese desarrollo, ¿cierto? O sea, yo diría que sin hoy día en el mundo, sin personas, independientemente de cómo se llame la carrera, pero sin personas que sepan de materiales, no hay ninguna posibilidad ¿cierto? de que un país se, eh, se desarrolle. Absolutamente ninguna. O sea, está vedado completo. O sea, son, son absolutamente necesarios ustedes. Pueden pensar, bueno, y las otras especialidades, es cierto, pero las otras especialidades terminan terminan en general, ¿cierto? O con la materia prima, como podría ser, en fin, no quiero nombrar alguna en particular, pa, pa, pa no, pero o terminan con la materia prima, y otras son más bien como de servicio, por decirlo así. Hacen, ¿cierto?, que la empresa funcione, que toda la maquinaria funcione, etcétera, etcétera. Pero para dar ese salto, ¿cierto?, de nuevos productos, productos con inteligencia, productos con valor agregado, es absolutamente imprescindible, ¿cierto?, un ingeniero de materiales. Eh, profesor ¿Sí? Sí. Eh, eh, nosotros cuando entramos a la universidad quizá algunos de nosotros que son la mayoría eh, vemos este eh, edificio como una fábrica de profesionales pero quisiera, quisiera eh, pedirle que complemente esa visión ayúdanos a entender qué es la universidad cómo, cómo funciona bueno a ver una cosa es, es como debiera ser como todas las cosas de la vida, digamos, una cosa es lo ideal, como debiera ser, y otra cosa es lo, lo real. Bueno, efectivamente, y esto suena medio cliché, pero las univers la universidades debieran ser un templo saber, del saber, o como dice la Universidad, la universidad de Concepción, debieran cierto mantener vivo ¿cierto? la llama del desarrollo libre del espíritu. Es decir, no, pero eso, eso, eso es clave para cualquier universidad. O sea, no se entra en una universidad solo lo, lo que dices tú, ¿cierto? a ser una máquina, ¿cierto?, aprender eh, conocimientos, competencias, etcétera. O sea, la experiencia universitaria es mucho más que eso. Uno eh, convive con gente, ¿cierto?, con amigos, con gente, ¿cierto?, de otras especialidades, ¿cierto?, de, de otras visiones, ¿cierto?, de otras culturas, porque uno viene de un cierto medio, A, B o C, pero en la universidad se va a encontrar con gente de, de otros medios, ¿Cierto? Y uno tiene que ap aprender a convivir con gente distinta, que piensa distinto, que puede pensar diametralmente distinto como piensa uno, pero siempre en un marco de respeto, etc. O sea, la universidad es mucho más, o debería ser mucho más, ¿cierto? que una sola, una sola transmisora, por decirlo así, de conocimiento, investigación, etc. O sea, la universidad en alguna medida también es formadora no nos no, no reemplaza obviamente los valores de, que vienen de la casa, digamos, de los padres, etcétera, de la tradición familiar. Pero, como digo, el, el hecho, ¿cierto?, de eh, encontrarse con una realidad, con personas que son completamente distintas a ustedes, ya sea por, por, por su realidad personal, de dónde vienen, ¿cierto?, ya sea por la forma de pensar, ¿cierto?, ya sea por cómo ven la vida, etcétera, todo eso enriquece a una persona, una persona, en ningún caso un ser humano, digamos, es, una, es un, digamos, alguien que está lleno de conocimiento y nada más, el ser humano es infinitamente más complejo que eso, y esa complejidad, ¿cierto?, en parte la da la universidad, en parte la vida, en parte la casa, etc. Pero la universidad ayuda mucho en eso, o sea, la universidad tiene que ser absolutamente plural, respetar, ¿cierto?, todas las, las posiciones, evidentemente, dentro del, del marco, ¿cierto?, como digo, de, de, del derecho, ¿cierto?, de lo que son las normas y las buenas costumbres, etc., pero está libre la universidad, ¿cierto? Para la, digamos, para que cada uno exprese ¿cierto? Y pueda desplegar, por decirlo de alguna manera, todo el potencial que tiene. O sea, la universidad es mucho más, mucho más que una que una simple transmisora, como digo, de conocimiento. Y así se crearon las universidades. Las universidades, cierto, las primeras universidades aparecieron en el siglo XI. ¿ya? Yo soy de origen italiano, de hecho tengo la nacionalidad italiana también. Y una, de las primeras universidades que hubo en el mundo, algunas de ellas fueron italianas, o sea, Boloña, por ejemplo, donde estudió mi padre. Eh, y esas universidades partieron un poco como eso, o sea, eran casi conversatorios. ¿eh? O sea, era gente, digamos, que tenía, que tenía interés, ¿cierto?, en, en aprender más, pero iban como a conversar sobre temas y después eso fue decantando, ¿cierto?, ya, ¿cierto?, a áreas específicas de desarrollo y fueron constituyendo, ¿cierto?, la facultad, la, la escuela, etcétera, etcétera. Pero. Como digo, eso es la universidad. O sea, es una, es una formación global, ¿cierto?, que se da a la persona. Eh, siguiendo por esa misma línea, donde menciona que en un principio era una especie de conversatoria, y también retomando, por ejemplo, la, como nos comentaba, cómo surgió la, la, la carrera y su cargo de director, quiero preguntarle qué, qué es eso, qué, qué significa que usted sea director del departamento. ¿Cómo funcionan esos cargos en la universidad? Bueno, en general, eh, en la universidad chilena, en, en Norteamérica no es necesariamente así, los cargos eh, administrativos, o la mayoría de los cargos de gestión, más bien que administrativos, son electos por, por los pares. O sea, son, son al rector lo eligen cierto, los profesores, cierto, al decano lo eligen los profesores, <coughs> al director de departamento lo eligen los profesores. Por un cierto periodo, que es dos años, que se puede se puede renovar. Ahora, ¿qué es lo que puede, qué es lo que debe hacer primero el, el, el, el director de departamento? Bueno, el director de departamento, ¿cierto? Tiene a su cargo los profesores, a su cargo en el sentido, ¿cierto?, que tiene que velar por la buena distribución de la carga académica, pregrado, posgrado, investigación, asistencia técnica, que todo lo que se hace en el departamento. Tiene que administrar los recursos, ¿cierto?, que la universidad provee al departamento y los que el departamento genera por estas vías cierto, externas, por ejemplo. Si nosotros hacemos un, un proyecto de investigación tecnológica con una gran empresa, eh, la que sea, eso obviamente tiene un costo y parte cierto, de los remanentes van al departamento y el departamento entonces tiene que velar por el buen uso de los recursos. Pero yo diría que lo más importante, lo más importante, creo yo, desde mi visión, es fijar la hoja de ruta ¿Cierto? El director tiene que fijar la hoja de ruta. Y perdónenme que sea un poco referencial con respecto a nuestro departamento. Nuestro departamento, en función de la cantidad de profesores que tiene, que son 10, es por lejos el que más produce desde el punto de vista de la investigación dentro de la Facultad de Ingeniería. Y uno de los que más produce a nivel de universidad. Probablemente astronomía esté mucho más arriba que nosotros, por razones obvias y también por, porque han tenido un desarrollo muy potente. Eh, pero uno podría decir aquí okay, entonces por qué estos tipos de materiales son todos súper genios son muy inteligentes no, para nada son iguales que cualquier otro cierto cualquier otro docente de la facultad de ingeniería lo que pasa es que el primer día en la primera reunión de departamento cuando se constituyó el departamento ¿no? nosotros dijimos ok nos vamos a diferenciar en algo y en qué nos vamos a diferenciar vamos a ser extremadamente potentes en investigación hasta ese día prácticamente nadie investigaba en el departamento. No publicamos, no investigamos y fijamos eso como hoja de ruta. Ahora, ustedes pueden decir, ¿en qué se traduce para los, para los alumnos? A ver, la función universitaria o las funciones universitarias, docencia, investigación, ¿cierto? Eh, digamos, contacto con el medio etcétera, no son funciones estancas, o sea, no es que la docencia termina, termina acá, de ahí para allá empieza la investigación, y de ahí para allá empieza la otra cosa. Están todas interrelacionadas entre sí. Es decir, si hay personas que hacen docencia, si hay personas que hacen trabajo para la industria, eso se refleja, que hacen investigación, perdón, se si hacen trabajo para la industria, eso se refleja en una mejor docencia, puesto que al hacer las clases, ¿cierto?, pueden nutrir las clases, ¿cierto?, de ejemplo, ¿cierto?, aplicado, mostrarles, por decirlo de alguna manera, hacia dónde va la micro, para que me entiendan fácilmente la idea, en cuanto a, al desarrollo del área de materiales, etc. Entonces, eh, la función del director en ese sentido, en mi opinión, es clave, puesto que fija la hoja de ruta, ¿a qué le va a dar prioridad? ¿O a qué cosas le va a dar prioridad? Y en el caso ¿cierto?, del departamento, hasta ahora, ¿cierto? La prioridad, o sea, obviamente la docencia, eso está así o sí, pero de las otras cosas que pueden ser, digamos, prioritarias o no tan prioritarias, nosotros eh, pusimos en el primer lugar, ¿cierto?, lo que es eh, investigación. Ahora, como el departamento es pequeño, como 10 docentes de jornada completa, y hay varios que, que o que jubilaron o que están en la edad de jubilar. Últimamente hemos tenido una cierta caída, por decirlo así, en, en nuestra productividad, ¿cierto? Porque tenemos que volver a, a, a las condiciones de régimen, por decirlo así. O sea, estábamos en una condición de régimen, ahora estamos en, una, en un valle, ¿cierto? Y tenemos que volver a las, a las condiciones de régimen. Eso sería un poco lo, lo, que, lo, lo que hace el, el director del departamento. O sea, fijar las políticas, ¿cierto? Universitarias aplicadas al departamento y fijar, ¿cierto? Las políticas de desarrollo dentro del propio departamento. Eh, bueno profe, eh, con respecto a lo que usted hacía y bueno eh, como comenzó la carrera eh, con respecto a lo que es la malla igual se tuvo que haber parecido un poco con respecto a lo que era metalurgia pero ¿qué cambios tuvieron que meter para poder eh, generar la carrera y qué cambios puede tener a futuro esa malla? a ver, interesante la pregunta bueno, la, a ver, la malla nuestra es completamente distinta a la, a la que había en metalurgia algunos algunas cosas, ¿cierto?, de la parte de metales, que existía en metalurgia antes, sí se trasladaron, por decirlo así, a la malla actual, pero todo lo que es materiales poliméricos es nuevo, todo lo que es materiales cerámicos es nuevo, lo que es nanotecnología es nuevo, lo que es materiales compuestos es nuevo. O sea, la malla es está absolutamente enriquecida, ¿cierto?, con respecto al área materiales. Como digo, lo que podía ser eventualmente similar... Los primeros años son, son idénticos prácticamente, ¿cierto? O sea, la, la, la, las, ciencias base, las ciencias básicas, en fin, esas son más o menos las mismas casi para todo Bueno, eso se mantuvo. Pero ya, ¿cierto? En, en, en, en el curso de ciencias de ingeniería y del ciclo profesional, claramente tu, se incorporó todo lo que es, como digo, no metales, que ya eso estaba en metalurgia, se trasladó tal cual. Ahora, efectivamente la pregunta es buena en el sentido ¿qué es lo que nos gustaría que hubiera en la malla Obviamente, lo que nos gusta tiene que tener sentido ¿cierto? con la realidad, porque puede llegar un tipo, no sé, que se doctoró en, en Marte, digamos, y le gusta alguna cosa de Marte. No, no sé si me explico. O sea, puede gustarle, pero tiene que tener, obviamente, un correlato con, con, con, con lo que dice el mercado, por decirlo de alguna manera, o la realidad, digamos, o hacia dónde va el mundo. Efectivamente, el área biomaterial, que es un poco la que, o sea, que a ustedes les interesa, es un área, cierto, que es muy, muy relevante. ¿Eh? Y, y nosotros quisiéramos incorporarla tanto en el pregrado como en el posgrado, como en el doctorado. Ahora, para ello, en el, en el doctorado estamos un poco escasos de profesores. Hemos, hemos, el, el, el área de biomateriales no tiene por qué ser un ingeniero el que la aborde, ¿cierto? Puede ser gente, ¿cierto? No sé, hay gente de dentística que trabaja en biomateriales, ¿cierto? Y es muy fuerte en eso. Hay gente, ¿cierto?, de biología que trabaja en biomateriales, etc. O sea, no tiene por qué ser un ingeniero. Así que, de ese punto de vista, eh, yo creo que en el posgrado, en el corto plazo, va a estar el área de biomateriales. En el pregrado no lo veo tan, tan inmediato, salvo tal vez como un curso lectivo, eso sí. Nosotros acabamos de hacer un, un, un, un cambio de malla, partió el, partió el año pasado, digamos, este año, no me acuerdo, este año parece. Eh, y en ese cambio de malla no hay ningún ramo explícito obligatorio de biomateriales. Eh. Primero, porque por la capacidad del departamento, como digo, como somos 10, no, no, no, no tenemos especialistas, no tenemos gente que pueda hacer todos esos ramos. ¿sí? Y segundo, es cierto que es importante, pero es lo, lo que mencioné anteriormente, o sea, metales, polímeros, etcétera, etcétera, eh, eh, polímeros, bien digo, cerámicos y compuestos, eh, son, son, vienen antes, por decirlo así, vienen antes prioritariamente hablando. Entonces... Es un poco la cosa, o sea, de metalurgia entonces, conservamos la parte de metales y todo el resto, ¿cierto?, de materiales se agregó en la carrera. Y como cosa nueva, lo primero que se ve, si podemos hacer algo, es incorporar la parte de biomateriales. La veo muy factible en el corto plazo, en el doctorado y en lo que es el pre, pregrado a nivel de un curso electivo, porque ahora hay, hay tres cursos electivos, tres o cuatro, ¿no? no me acuerdo exactamente. Entonces, uno de esos podría ser biomateriales. Mm, profesor cuando nos comentaba sobre su eh, trayectoria eh, mencionó una fecha mencionó el surgimiento de bueno u, u, usted con su rol de director pero queríamos saber si es que podía profundizar un poco en cómo surgió la carrera aquí en, en la universidad bueno como señalaba el área material es tan vasta y la primera por decirlo así la, la, más, la más clásica es el área metales y el área de metales, por decirlo así, en la zona, surgió cuando se crió Guachipato, eh, Compañía eh, Capacero, que se llama hoy día. Capacero. O, o lo que queda de Capacero, digamos. Ah, pero bueno, todavía existe y va a existir, digamos. Se creó por ahí, por los años. Eh, comienzo, fines de los 40, comienzo de los 50. Y alrededor de eso surgieron todas las otras estructuras anexas, las que fabrican bolas de molienda, la bolicop, cierto la industria que fabrica alambre, ¿cierto? inchalam, cierto y todas las que fabrican perfil, etc. Etcétera, etcétera. Entonces, ya desde esa época, en la facultad de ingeniería, en las especialidades que existían en esa época, que eran mecánica, eh, química y... y eso sí. Ya habían, ¿cierto?, algunos ramos relacionados, ¿cierto?, con, con el área, por ejemplo, algo así como metalurgia física, por ejemplo. Eso ya existía en esa época. No sé cómo se llamaría, digamos, pero de hecho yo una vez encontré ahí, de unos antiguos profesores míos, su, su informe de laboratorio. Lo, lo más bonito es encontrar, ¿cierto?, cuando un profesor hace clases, en forma doctoral, ¿eh? y uno le dé las notas que tenía cuando, cuando, él era, cuando él era el alumno, digamos. Entonces ahí ya uno se, se acabó, digamos, el... Se acabó, digamos, el, el, digamos bueno, eh, o sea, en esa época ya por ahí por los 50, 60, se enseñaba, ¿cierto?, se enseñaba cosas relacionadas con, con metales, con metales. Se trajeron profesores franceses, eh, uno muy famoso que, que, que luego volvió a su país, a Francia, y fue un experto mundial en el área justamente de metalurgia física. Él formó a uno de los primeros, primeros profesores que tuvimos en el, en, en el área, ¿cierto?, de metalurgia, etc. Entonces, eso siguió, siguió desarrollándose, siguió desarrollándose en los 70, siguió desarrollándose cuando yo ya estaba en la universidad, etc. Pero llegó un momento en que la carrera de ingeniería civil metalúrgica, que ya no era dividida como comenté al principio, ¿cierto? Un, un, una parte extractiva y otra de transformación, sino que se había juntado, llegó a un punto en que francamente se hacía insostenible. Por un lado, el área metalúrgica se había desarrollado y necesitaba cierto un, digamos un espacio propio por decirlo así como carrera y por el otro lado el área nuestra también se había desarrollado lo suficiente como para tener cierto como para pensar en una carrera propia pero lo que quiero señalar que esto no es algo que, sal que surgió hace 20 años atrás el área de materiales enfocada fundamentalmente a metales eso, eso sí hay que tenerlo claro empezó hace por lo menos 70 años en la Universidad de Concepción en la Facultad de Ingeniería ¿ya? unos 70 años atrás de yo por ahí por lo entre 40 y 50, entre los 40 y los 50. Así que no es algo, no es algo, digamos, eh, no es algo, digamos, de último minuto, por decirlo así. ¿Y por qué, por ejemplo, yo me fui al área de, de, de metalurgia y transformación? Porque justamente, cuando, cuando yo entré a la universidad, las empresas de la zona, relacionadas con el área de metales, necesitaban gente preparada ¿cierto? Para, hacer, para hacer funcionar ¿cierto? su proceso, mejorar su proceso, optimizar su proceso, etc. Y no la tenían, no la tenían, puesto que metalurgia era un poco híbrido, por decirlo de alguna manera. Entonces necesitaban gente especialista, etc. Y eso obviamente eh, fue, fue, por decirlo así, un paso ya más, más consolidado por ir formando, ¿cierto? De a poco, ¿cierto? Un, una carrera de materiales. Pero, insisto, en general, como todas las cosas, eh, no surgen de un minuto a otro, sino que son procesos. Este fue un proceso largo, partió hace 70 años, eh, se, se empezó ya a tomar más fuerza por ahí por los, a comienzos de los 70, y después ya a comienzos de los al 93, porque ahí, ahí se creó nuestra especialidad. Profesor, en la misma línea, en la misma línea, eh, mirando un poco futuro, ¿cómo eh, se prevé que va a evolucionar la carrera? Eh, tanto en, en el impacto que va a tener en el mercado como en, en cómo nos van a preparar nosotros y en, en, en cómo va a ser vista aquí eh, localmente y quizás globalmente. Bueno, primero señalarles algo que desde el punto de vista cierto de ustedes, cuando, cuando crecen, es, es clave. La empleabilidad de la carrera es, está ligeramente por sobre la empleabilidad del promedio de las carreras de la Facultad de Ingeniería. O sea, no es que, es cierto que no hay más carreras del área que se llaman Ingeniería Civil y Material en Chile, pero eso no significa que ustedes salgan y, y, y les cueste encontrar trabajo. Al contrario, o sea, trabajo en el, trabajo encuentran, en la industria en general tienen absolutamente claro para qué sirve un ingeniero de de materiales, el, el potencial que éste tiene y cómo los puede ayudar justamente a eh, lo que decía en un instante atrás, a incorporar un poco más de valor agregado a su producción. Así que de ese punto de vista eh, no, hay, no, hay, no hay temor alguno. Ahora, eh, la, digamos, la especialidad se está consolidando, ustedes saben se está construyendo un edificio, ayer me llegó el informe de de avance, ha sido bastante más lento, digamos, entre pandemia y en fin, etcétera, pero lo, lo que importa es que ya va, va en un 70%. O sea que yo calculo que el primer trimestre, en marzo, lo inauguraremos con bombo y platillo, obviamente van a estar invitados los alumnos. O sea, ahí hay otro hito importante en la carrera, ¿cierto? una cosa fue ¿cierto? la investigación, etcétera pero hay un mito físico que también va a ayudar un poco a, a fidelizarlo a ustedes ¿cierto? al ver que efectivamente cierto si hay un edificio material es porque bueno, el área material es, eh, tendrá cierta importancia de momento que hay un edificio ¿cierto? relacionado con el área material, etc. Ahora, lo que sí y se los voy a decir con toda franqueza a mí lo que me preocupa es las bajas eh, sostenidas que hemos tenido los dos últimos años respecto a las postulaciones pero bajas que se han sido dramáticas. O sea, nosotros, eh, los cupos nuestros son, me parece, 45. Y los dos últimos años estuvimos llenando, la, o sea, llenando. llegamos a la mitad de eso. A la mitad. 22 y tanto. O sea, a ver, las universidades, ¿por qué crean las carreras? Crean las carreras porque es una necesidad del mercado, ¿cierto?, puede ser una necesidad, por decirlo así, para el desarrollo, desarrollo científico-tecnológico del país, pero también tienen que ser sustentables las carreras, eso es de eh, es sentido común, no, no, no, no pueden subsidiar a la carrera A, la carrera B. Ahora, todavía nosotros somos, somos digamos, nos autosustentamos, ya sea por la cantidad de alumnos, ya sea por la investigación, por la investigación lleva asociada a recursos, etc., pero eso tenemos que revertir. O sea, ese es un punto, no rojo todavía, pero es una luz amarilla que tenemos que tratar de revertirlo. Y en ese sentido, este, este conversatorio que estamos haciendo y que tienen a hacer con, con los otros profesores y todas las otras actividades que ustedes quieren realizar, son muy buenas porque finalmente, todo lo que se haga para dar a conocer la carrera, finalmente puede contribuir ¿cierto? a que haya más interés en la misma. Pero en definitiva, el futuro... A ver, el futuro material no se va a terminar. Con car a ver, lo pongo en caso extremo, con carrera o sin carrera, y la reitero, el área materiales ya lleva unos 50 años en el mundo, y ha sido la responsable del de, yo, yo, 90% de los avances tecnológicos que han habido. O sea, el área materiales, lo único que va a hacer va a seguir, va a seguir aumentando en, en, en digamos, en, eh, en importancia, hasta llegar a hacer cosas que son prácticamente, bueno, yo lo dije por ahí en un programa que se hizo de función, que son de ciencia función, ficción. ciencia ficción, ustedes han escuchado el grafé, ¿no? El grafeno, ¿cierto? Que es una, un material bidimensional, o sea, es una capa atómica, por decirlo así, ¿cierto? de carbono. Pero resulta que si sobre esa capa atómica de, de, de grafeno ponen otra capa atómica y la rotan una con respecto a la otra, una cierta cantidad de grados, ese material tiene una conductividad prácticamente equivalente ¿cierto? a la de un superconductor. O sea, es algo extraordinario. ¿Qué quiero decir con esto? Con ese ejemplito. O sea, ejemplito, digamos, el que, se, el que descubrió esta cosita que hay que rotarla es candidato al premio Nobel. O sea, no, no es una cosa menor, digamos. ¿Eh? Eh, pero lo que quiero decir, cierto, que de, desarrollo y descubrimientos como esto en el área de materiales van a seguir habiendo. Van a seguir habiendo. Es el área, cierto, que va a permitir a, a, la, humanidad, a la humanidad seguir avanzando. O sea, sé que por ese lado, digamos, no... no, no no hay temor alguno, digamos, que de repente, digamos, esto sea, por decirlo así, una, una, una moda del momento y después decrezca ¿no? no hay ninguna posibilidad. Cero. Profesor, porque eh, me menciona que el eh, área de los materiales comienza aquí en Chile, o sea, comienza como hace unos 50 años, quizás 70, y en eso mismo, le comparando el pasado con el presente. ¿cómo es que como civilización pasamos de entender los materiales que tenemos en nuestro entorno, por ejemplo, caracterizar la, la madera, darnos cuenta que es una mezcla de polímeros, a eh, nosotros poder diseñar materiales pensando en un problema y viendo cómo optimizando sus proporciones podemos crear algo nuevo? Bueno, en, en, a ver, en general lo que tú señalas es propio del desarrollo humano. O sea, primero uno observa un fenómeno, lo ve, o sea, se da cuenta que el fenómeno existe. Por ejemplo, ¿cierto? Los tipos que hacían espadas se dieron cuenta, ¿cierto?, que al forjarla y meterla después, ¿cierto?, en cenizas calientes y después meterla en el agua, esa espada, ¿cierto?, era más dura y podían cortar más cabezas. Vieron el fenómeno, no tenían ni idea, obviamente, por qué. O sea, en, en general pasa eso, ¿sí? así, funciona la, así funciona, digamos, la, la humanidad. Uno. Encuentra algo, encuentra un fenómeno, ve un fenómeno, lo observa, o sea, se da cuenta de algo, y después trata de explicarlo. Una vez que encuentra la explicación, que entiende el porqué de las cosas, que, que es lo que realmente vale, entonces ahí ya puede actuar sobre el fenómeno, modificándolo, ¿cierto? Dopándolo, en el caso material, ¿cierto? Agregándole com componentes, sacándole componentes, prácticamente poniéndole átomos sacándole átomos, porque a ese nivel estamos hoy día hoy día, en el día de hoy eso también requiere obviamente un desarrollo tecnológico, pero a su vez ese desarrollo tecnológico fue posible porque hubo un desarrollo material, ¿está? un poco lo que tú señalas, eh, como digo es, es propio de, del, del desarrollo de la especie humana, observar el fenómeno entenderlo y después usar ese fenómeno con el entendimiento a tu, a tu provecho, o al provecho de la humanidad, es decir, modificándolo etcétera, un poco eso es lo que y con, con los materiales pasa exactamente lo mismo Está explicando usted que eh, el área de materiales independiente del futuro de nuestra carrera eh, no se iba a terminar, y en este último explico que, o sea, ejemplificó que ahora incluso estamos manipulando a, a nivel atómico los materiales. Recordando, por ejemplo, la entrevista del profesor David, donde explicaba que ahora el, el silicio se está buscando que tenga que sea um, un monocristal que tenga todas esas propiedades que, que son tan difíciles de conseguir. Le pregunto, ¿con qué límites nos estamos encontrando ahora para producir nuevos materiales? ¿Y qué límites eh, se prevé encontrar en el futuro? Bueno, es una pregunta que habría que hacerse la Dios. No sé si me explico. O sea, esa misma pregunta, hecha 50 años atrás, no sé, el límite podría haber... Es, Pensar, por ejemplo, en, en, en, en un tablet o en un celular que lo haya ahora, nadie, nadie, nadie habría pensado, nadie habría, habría dicho eso. O sea, el límite hoy día, es, bueno, hay cosas que no pueden, ah, en principio, no pueden violar cierto, lo, la, digamos, las leyes de la naturaleza. O sea, yo diría que ese, ese es el límite. ¿eh? Pero, por ejemplo, manipular átomos, cierto, existen lo que sean ustedes, conocen el principio de incertidumbre, o sea, que eh, en, en una partícula muy pequeña, en un átomo, en un electrón, etcétera, no se pueden determinar dos, dos cosas al mismo tiempo. O se conoce una y la otra, o la otra pero no la una. Bueno, eh, pero resulta que ahora se la arreglaron, ¿cierto? Si estamos manipulando átomos, significa que sabemos dónde están, los podemos tomar, los podemos desplazar, etcétera. Entonces, el límite, yo diría que no hay límite. Esa es la verdad de las cosas. Yo diría que no hay límite. La, nat la, la, la naturaleza humana es tal, ¿cierto?, de que lo que antes era imposible, lo que antes era imposible ahora es posible. Y lo que hoy día vemos como o que ni siquiera pensamos el día de mañana sí va a ser posible. O sea, en el caso de los de, lo, de los materiales, qué cosas se visualizan, eh? porque yo creo que un poco por ese lado va a tal vez la, la pregunta usted. Yo tampoco tampoco sé, cómo, digo, pero en el caso de los biomateriales lo que se lo que se visualiza ¿cierto? A ver, la medicina, ¿cierto?, lo que trata de hacer, ¿cierto?, es prevenir, enferme, prevenir enfermedades. Eso es lo, lo primero que, que hace la medicina, prevenir enfermedades, ¿cierto? Ya se sabe que el potencial, digamos, de vida humana, o sea, sin tener un tipo ahí, digamos, artificialmente con, con máquina, pero de vida humana, digamos, en condiciones eh, normales, digamos, o sea, que valga la pena vivir, son sobre los 100 años sin problema, 120 años, etc. Entonces, lo que se visualiza, por ejemplo... Son una máquina, una nanomáquina, ¿cierto? que va recorriendo el cuerpo humano, ¿eh? por ejemplo, ¿eh? inserta en la sangre, y sea capaz de detectar cierto cualquier anomalía, la primera célula cancerosa, por decirlo así, que aparece. Y sobre esa base entonces se corrige sin, sin problema, o sea, cuando recién está apareciendo cualquier cosa, la, la, la, la corrección es, es, es muy desde el punto de vista médico es bastante simple o sea, eso los médicos ya lo tienen ya lo tienen lo tienen eh, visualizado, o sea, por decirlo así una nano, un nano robot nano, ¿cierto? porque tiene, tiene que recorrer que sea capaz entonces de sensar, eh, digamos eh, todo el funcionamiento del cuerpo humano a la primera cosa que detecte como anormal ¿cierto? dar algún aviso y tomar acciones al respecto en, en, en lo que dice relación con defensa, ustedes podrán decir, ¿qué tiene que decir defensa? Bueno, gran, grande, los grandes desarrollos de la humanidad han salido por cosas relacionadas con defensa, o sea, no con, con estudios específicos para eso, sino que el GPS y cosas por el estilo, eso salió por, no es que alguien estuviera buscando GPS, sino que salió por otra salió como un anexo de otra cosa. Eh, también pueden pueden surgir cosas muy, muy por ejemplo, eh, a ver, ustedes saben que una cosa es la física, la física, o sea, la física, ¿cierto?, es lo que se puede demostrar, y otra cosa, hay cosas que van más allá de la física, que es lo que se conoce como la metafísica, o sea, fenómenos que existen, por ejemplo, la telepatía, ya, por decir algo, existen, pero no son explicables, o no, son demo no han sido demostrados. Bueno, ese tipo de cosas es casi seguro que va a lograr ser explicado, ¿cierto?, en el futuro, probablemente ¿cierto? con técnicas asociadas ¿cierto? a nanotecnologías. Es casi seguro. ¿eh? Esas son las dos cosas que se me ocurren en este momento, pero como digo, la pregunta es tremendamente ambiciosa, digamos. ¿eh? Es tremendamente ambiciosa. Pero el, el mundo está abierto, o sea, eso es lo que quiero decir. O sea, el mundo está abierto y está cada vez más abierto. Al, al revés de lo que uno pudiera pensar que se va cerrando, o sea, cerrando lo que queda por conocer, es todo lo contrario. Cada vez es más lo que queda por conocer, Eh, profesor, según ¿Sí? su visión, eh, ¿cómo cree usted que debería ver el mundo un ingeniero civil de materiales? Bueno, es un poco, eh, la, la pregunta es bonita, digamos, ¿no? pero yo diría un poco como lo, como lo que señalé, o sea, ver un mundo de oportunidades, ¿eh? en el sentido cierto de que ese mundo, esa realidad que él observa, la puede hacer mejor. Tiene el entendido, ¿cierto?, de que al hacerla mejor, beneficie, ¿cierto?, a todo el mundo. O sea, me explico. Eh, si ustedes, ¿cierto?, eh, por ejemplo, en, en, en un gran proceso, ¿cierto?, hacen una pequeña mejora en ese proceso, ¿cierto?, y por lo tanto esa empresa pasa a ser mucho más eh, rentable, por decirlo de alguna manera, puesto que está haciendo el proceso en forma mejor, ¿cierto?, con menos costo, eso que ustedes hicieron, que puede estar años luz, ¿cierto? De, de, de, lo que, de lo que una persona común y corriente puede pensar que le va a llegar, al hacer la empresa más rentable, al tener finalmente más recursos, va a pagar más impuestos, esos impuestos, ¿cierto? Van a llegar al Estado, esos impuestos se van a repartir, a, van a repartir ¿cierto?, para las carencias, ¿cierto?, que tiene el Estado, ¿cierto?, de educación, salud, etcétera, etcétera. O sea, yo diría entonces que en general cualquier persona, eh, para ser franco, pero en particular alguien que puede transformar, o sea, que, que, que, puede, que puede hacer cosas, digamos, como un ingeniero, y en particular ingeniero materiales, que es capaz de ponerle inteligencia, valor agregado, es verlo como una oportunidad, ¿cierto?, para mejorar el mundo que tenemos hoy día. Eso, yo, yo diría que eso es, es un poco, esa es la óptica que debiera tener casi cualquier profesional. O sea, cuando uno se va, bueno, obviamente uno no va a ser un Einstein, pero al, al menos haber dicho, bueno, lo que hice, ¿cierto?, contribuyó, ¿cierto?, dentro de mis posibilidades, dentro, ¿cierto?, de mi realidad, ¿cierto?, a mejorar algo. O sea, yo con eso, digamos, eh, cuando escriba mi, mi epitafio, digamos, me, me, me gustaría que me pusieran eso, o sea, o sea, en el fondo tratar de hacer, ¿cierto?, lo mejor posible, ¿cierto?, para que el mundo sea mejor. En el caso de materiales, ¿cierto?, como digo, mejorando procesos, haciéndolo más rentable haciéndolo más eficiente eventualmente, si alguien se dedica a la investigación, desarrollando, nuevos materiales con propiedades cierto, particulares, cierto, únicas, que no se pueden obtener de otra manera, etc. O sea, un poco eso es lo que yo le podría decir. Eh, bueno, como ya una de las últimas preguntas en la entrevista, eh, me gustaría hacerle una pregunta un poco más personal. Eh, ¿Cómo nace...? Eh, bueno, estuvimos primero mirando un poco el perfil de los profesores, en la página de la universidad para saber qué pregunta hacerla, de hacerle un poco más relacionada su, a su experiencia en la universidad. Eh, mi pregunta es, ¿cómo nace la idea de hacer un libro? Eh, ¿Nace como una forma de complementar las clases o nace como la idea en sí de hacer un libro, por ejemplo? En mi caso, bueno. el mecánica de sólido que estoy cursando el, este año. Permítanme una una pequeña reflexión. Bueno, mi padre Estudió en la Universidad de Bolonia, fue profesor de la Universidad de Concepción, de hecho fue profesor mío también. Estuve, bueno, no me voy a decir nada. Eh, y él tenía libros, ¿cierto?, de, de profesor de matemáticas, ¿eh? de matemáticas, o sea, ecuación diferencial, en fin, es, es, es ¿no? ordinario, parcial, en fin. Él tenía un libro, yo cuando era, cuando era chico, digamos, lo veía, ¿cierto?, viendo su, qué sé yo, la integral, no tenía idea de lo que eran, obviamente. Y veía, cierto, que él trabajaba ahí y le preguntaba, no, estoy haciendo un libro, qué sé yo. Entonces le preguntaba, y, bueno, ¿y para qué? Bueno, y ahí me explicó un poco lo que tú me estás diciendo. Claro, el libro, cierto, ¿para qué, ¿Para qué uno hace un libro en general? O sea, bueno, uno lo puede hacer para la venta, digamos, si un escritor, así, en fin, un best-seller, por decirlo así. Pero un libro universitario es para que sirva, cierto, para que amplíe el conocimiento. Y en el caso de estos que tú mencionas, son textos de docencia, ¿eh? o sea, textos, ¿cierto?, que están puestos servicios a servicio los alumnos, ¿cierto?, que los ayuden, ¿cierto?, a estudiar. Yo eh, tengo dos libros, uno Mecánica Materiales. Mecánica Materiales está lleno de libros, el mío no tiene nada extraordinario, eh, simplemente está un poco ajustado a, a la materia que se pasa en el curso. Pero el otro libro que tengo, que es De Conformado a Metales, ese ya tiene, tiene, tiene ya más aportes propios, o sea, tiene cosecha personal, por decirlo así. Ese ya va un poco más allá de, lo, de los tantas. Pero el objetivo fundamental de esos libros, como digo, es Principalmente, ¿cierto? Ayudarlos a ustedes, ¿cierto? En el, en, a usted, a los alumnos, no solo de la Universidad de Concepción, sino que de otras universidades que tengan carreras que tienen que ver, que tengan cursos o con material, con mecánica de materiales, o mecánica sólida, o resistencia de materiales, o con conforma metales, que los ayude, ¿cierto? A, a estudiar, un libros en español, etcétera. O sea, un poco esa fundamentalmente es la, es la motivación. A modo ya de ir finalizando, profesor, nos eh, gustaría eh, pedirle que pudiese compartir con nuestros compañeros más, más jóvenes y con nuestros futuros compañeros, que esperamos que sean más cada, cada año, eh, algún, algún mensaje, algo, alguna idea que usted le gustaría aportar de, de, de su propia cosecha, quizás como un, un enfoque para cómo afrontar la, la carrera o la vida, o como usted prefiera. Sí. Eh, gracias. Bueno, en realidad es un poco lo que, lo que señalé, o sea, yéndonos ya desde el punto de vista de, de, de la carrera. La especialidad de materiales es una especialidad, ¿cierto?, que tiene importancia a nivel mundial, es una importancia que viene ya desde muchos años, ha sido la responsable del vertiginoso desarrollo tecnológico que ha tenido la humanidad en los últimos años. Es una especialidad fascinante, abarca, ¿cierto?, desde cosas muy macroscópicas y entre, entre comillas de fierro, por decirlo así, que un poco el área mía, hasta cosas, ¿cierto?, nanotecnológicas y de ciencia ficción, como mencioné antes, que son prácticamente de manipulación, ¿cierto?, de, de, de átomos. O sea, eh, sería como ingeniería genética, en el caso, ¿cierto?, de cuando se, se, se digamos, se, se, se interviene, ¿cierto?, en células. Así que desde ese punto de vista, es una carrera fascinante con una amplitud, digamos, de, de posibilidad de trabajo, ¿cierto?, inmensa, con un gran campo de desarrollo, y en ese sentido yo los invitaría, ¿cierto?, a que eh, conozcan, ¿cierto?, en qué consiste la carrera, y obviamente en función de eso decidan, ¿cierto?, en, en consecuencia. Pero lo que tienen que tener claro es que es una carrera de futuro, de presente y de futuro, que en el caso en particular también de Chile, ¿cierto?, como carrera, cierto, es la única, pero desde el punto de vista, cierto, de la empleabilidad para los, para los alumnos, que es algo que obviamente tiene que, tiene que interesarle, ¿eh? la empleabilidad, como digo, está, es un, está un poco más arriba del promedio de todas las de la Facultad de Ingeniería. La Facultad de Ingeniería tiene tres especialidades, 13. Así que desde ese punto de vista, cierto, eh, es una carrera que desde todo punto de vista eh, conviene, digamos, conocerla y ojalá estudiarla, y un último punto que, que no, no lo mencioné en todo lo, que, en todo lo que dijimos, se me escapó, pero a raíz de los proyectos, de los muchos proyectos que tenemos proyectos que traen aparejado financiamiento, el departamento cuenta con, con equipamiento de punta, de equipamiento de punta pero tan de punta que lo tienen pocos países en Sudamérica o sea, tenemos por ejemplo, voy a mencionar uno que es el más que se, que se compró hace poco, ¿cierto?, que es un nano-identador, nano nano-identador, o sea, hace, hace, por decirlo así, permite conocer propiedades de los materiales en mecánica ¿cierto?, a nivel nano, eh, con una celda hasta, de alta temperatura, hasta 600 grados. Ese equipo no existe en Chile, no te lo tiene nadie, nadie, absolutamente nadie. Y en América Latina creo que hay tres o cuatro países que lo tienen. Entonces, ¿eso qué significa? Significa, ¿cierto?, que permita hacer investigación de punta, obviamente, con un equipamiento de punta. Si ustedes hacen memorias, por ejemplo, memorias, memorias de título, ¿cierto? Eh, en algún momento esos equipos de punta los podrán conocer y también hacer alguna experiencia relacionada con ellos, etc. Entonces, ese es otro plus, ¿cierto? Que en particular tiene, tiene esta carrera. Así que, digamos, infórmense sobre lo que es materiales y... y bueno, obvia, obviamente, si tienen dudas, ¿cierto?, les pueden preguntar a los propios alumnos ¿cierto? o a algún profesor del, del departamento. Bueno, profesor, eh, muchísimas gracias. Ha sido muy eh, valioso esta conversación, este, este aporte de, de su parte. Eh, lo dejé muy invitado a, a futuras, futuras entrevistas. Y para nuestras compañeras y compañeros que vayan a ver esto, Aquí, el profesor Carlos Camurri. Eh, esperemos que hayan disfrutado esto tanto como nosotros y hasta pronto. Adiós. Gracias, gracias a ustedes. Chao.